UADC informa. Internacionalización Durante su gira por España, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, firmó un convenio de colaboración con el rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Alejandro Díaz Morcillo. Con este acuerdo se establecen las bases para la realización de cotutelas de investigación para los doctorandos de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADC, por parte de los investigadores de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Politécnica de Cartagena. Cultura Para este mes de junio, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural... invitan a la comunidad universitaria y público en general a disfrutar de las actividades artísticas y culturales... como el ciclo de Cine Universidad, en el Teatro de Cámara Otilio González... ...exposiciones, conciertos de música folclórica y latinoamericana... ...y muestras de fin de semestre de los talleres culturales. Consulta la cartelera a través del Facebook, Instagram y Twitter... ...arroba dpc.uadc o en la página www.uadc.mx. Sustentabilidad con el nombre Uso Eficiente de Recursos, Producción y Consumo Sostenible se conmemoró el pasado 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente a través de la Coordinación de la Agenda Universitaria Ambiental de la Universidad Autónoma de Coahuila. Conferencias, talleres, paneles de expertos y exposiciones fueron las actividades en donde participaron distintas instituciones de educación superior del Estado para crear conciencia a través de diversas acciones sobre la importancia del cuidado de la naturaleza. Calidad Académica El Instituto de Enseñanza Abierta de Torreón convoca a personas mayores de 25 años con la facilidad de combinar estudios y actividades laborales para que concluyan su bachillerato. El plan de estudios se conforma de 25 materias, las cuales se cursan por medio de materiales didácticos. La asistencia del alumno es voluntaria de acuerdo con sus necesidades de apoyo académico y tiempo. Para más información, llamar al teléfono 871-716-6314 o acudir a la calle Javier Mina, número 150 Norte, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.